Hey yo, what's up Hoy tenemos a nuestro Darth Vader poderoso Nuestro Darth Vader poderosísimo Ya sabéis, soy amante de la saga Star Wars Increíble Vamos a ver que nos trae Mortal Chill. Eh, Espera hacerlo, eh, tal cual sale en el, en el puto speedrun Lo llevo estudiando ese vídeo de 45 minutos Varios días ya, diría que este es el, Sí, sí, este es el tercer día ya Y Perlin, madre mía, y Perlin Y Perlin Madre mía. O sea. ¡Qué guapo! ¡Qué coño, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, macho! ¡Qué gachón! Muchas gracias, Iperlink. <ríe> puto Hiperlink, tío. Siempre que viene, yo también te quiero, Super Hiperlink, tío. Que pasó, macho. Qué grande, macho. <ríe> Qué puto máquina, va? Me cago en la puta, tío. Muchísimas gracias. Qué coño, tío. O sea, guapísimo, guapísimo Hi Ah, qué guapo, Hyper Revelant y Hyper Hasted. Tres meses, tío, tres meses aquí en la gran familia, tío De los putos Digimon, macho, de Popajigomón Muchísimas gracias eh, Sabes que, hostia, desde que empecé en esto eh, Recibo muchísimo apoyo por parte de ustedes Y en especial es obvio que siempre te la marcas, cabrón es eh, decirlo, sé que estás harto de trabajar también, mi hermano, eh, pero dentro de Cabe siempre te lo dije cuando hablamos por Discord, ¿Qué pasó Regamer, campeón, cómo estamos, crack, que realmente todo lo que estás haciendo tiene una base bastante importante, que es la cotización, eso te va a venir de putísima madre, tío. Sonido, me estoy metiendo en otra. ¿Qué pasó de Machine? ¿Cómo estamos? ¿Qué juegas y qué cuenta? Estoy genial, mi hermanito. Espero que tú también. De Machine. Estamos jugando Mortal Kombat, Chile un juego muy, muy parecido a Dark Souls. Obviamente no es tan parecido porque es de un de Real Engineer Y la verdad que está muy, muy guay. Lo único que hasta ahora no me gusta mucho es, sinceramente, eh, el speedrun que hago. ¿Qué opiniones tiene? Eso es mi única crítica. Que... Eh, lo, los bichos, por así decirlo, da igual, no influye mucho Se ve que está perro, está muy muy guay, os lo recomiendo 100%, está en Epic Game Es un juego baratillo, tiene muy pocas horas de juego, eso también es, un, es una critiquilla leve que tengo yo del juego 12 horas de juego según Bartafan, yo lo vi digo, es muy poco eh, Lo estoy dosificando de directo en directo y me estoy atando las manos para no jugarlo tanto Después de matar a este Final Boss voy a volver, obviamente porque tengo que buscar a ese herrero gigante para darle esta glándula Y que así el mapa, el mapa cambie Pero no obstante le vamos a dar bastante duro a este boss Que aún no sé ni cuál es Creo que aquí en el speedrun ni se lo hace Este boss es secundario Estaré todo el día haciendo tareas O oh, bueno, va y vale Eso está bien porque si te quitan las tareas del medio ya Puedes hacer lo que tú quieras después, campeón Eso también es cierto Este boss no sé cuál es, no lo he visto en el speedrun sinceramente Así que vamos a ver que no... Este es secundario Secundario porque el, el, el personaje principal Por así decirlo eh, Bueno, parte de esta arma, ¿no? Eh, rula todo el juego a base de este arma Pero podemos obtener más armas para hacernos el juego En diferentes modalidades Pero es obvio, muy obvio Que el que se hace el espirran se lo hace con un arma Creo que será otro monaguillo gigantesco Otro hader ¿vale? Los monaguillos son aquellos que nos dan la, las armas, ¿vale? Las armas de juego Este no sé cómo peleará Bien, supongo, porque es un, un bichillo, ¿no? A, a tope, vamos a ver Vamos a ver. Vale. Vale, le quitamos bien porque estamos mochetillo. Qué cabrón, tío. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ah, este es el que nos dará. Vale. Oh, me equivoqué. Me equivoqué. Ajaja, mis clic. He hecho mis clic. No me acuerdo dónde se hacía el ataque cargado. Mierda, estoy buscándolo en mi cerebro. Estoy buscándolo, tío Yo tengo un ataque nuevo o, o no Porque creo que no guardé Pero bueno, estaremos dándole bien duro a este hombre Que corre tras nosotros Como un fiera Hostia, qué buena, tío Muy buena Este, este pelea mejor, eh A ver, a ver, a ver Vale, pelea mejor Y yo me voy a poner una setita Antes de que venga el crack Vamos a ver respawn de sus habilidades Un momento, me está causando una intriga brutal A ver, hace uno Y ahora yo voy ¡Pow! Vale, le hemos dado bastante bien Tenemos círculo para para atrás Mortal Shell, Astro, ¿qué pasa mi hermano? ¿Cómo estamos? Sí, Mortal Shell es la caña, la verdad Me gusta bastante, es muy corto el juego Por eso lo estoy dosificando muchísimo ¿Qué tal está? Super Astro Vale nos vamos para atrás, eh. lo malo es que tenemos que ir Es muy corto el juego, tío Qué buena, tío, qué buena, qué buena, qué buena el boss, tío qué buena este el boss eh, el speedrun, no los bugs están corregidos, campeón Pero lo que estoy haciendo es, eh, me he basado, me he basado el juego En un speedrun para saber cuáles son los bosses más, más predominantes, por así decirlo Y más útiles, voy directamente a por ellos Obviamente, y ahora pues me he metido en este Que es opcional, ¿vale? En el, en el speedrunner, que ya lo dejaré al final del vídeo Para que lo veáis también No, he quedado la segunda, no, pobrecita Uh, oh, qué buena, qué buena, qué buena Y lo que estoy utilizando son varios clichés Solo para, para ver hasta dónde llegan los bosses, por supuesto Obviamente son clichés de timing Es un juego de timing Hay que tener timeado todas las habilidades del personaje Por así decirlo Pero bueno, lo llevamos bien Porque ju somos jugadores de Dark Souls Aunque esa no la hemos comido Porque hemos estado fuera del timing <risa> Pero a full No pasa nada, pero volvemos otra vez El ACS Está muy muy bien el juego La verdad, lo que me gusta también Es que no hay hogueras ni, ni cosillas así Sinceramente es que no hay hogueras, tío Eso me parece súper guay hay sellos que teletransportan a... Hacia un lugar Oh, qué buena me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado F <ríe> Vale, primera fase sería esta Creo, si no, pues ha muerto ya Y me ha dado su... No, no, ha muerto y me ha dado su espada ¡No! ¡Me he puesto una seta! Hasta luego, crack Pues obtuvimos una espada nueva eh, no lo he probado. Yo, AstroClock, lo que estoy haciendo en esta partida... Obviamente es un speedrun lleno de, de clichéos que han corregido. También he de decirte lo que, que lo han corregido, ¿eh? Porque antiguamente, en el vídeo que yo he visto de hace nada, una semana y media, eh, esta persona que estaba haciendo... No, este no tenía segunda ¿Sí? fase, tío. Me cago en la puta, Nicole. Muchísimas gracias por... E... Madre mía, por pertenecer eh, dos meses, no solo a, a este canal. <risa> No solo a este canal Muchísimas gracias, me cago en la puta Ay, que Nicole, que mona, Dios mío No saluda, <risa> te he saludado, Sergillo ¿Cómo estamos, mi hermano? Perdón, estaba en pelea con los bichos estos crónicos Muchísimas gracias, Nicole, por esta suscripción Por, por confiar en este streamer Obviamente eh, va poco a poco para adelante Pero a su ritmo es obvio Que no, no nos vamos a estresar ah, bueno. Muchísimas gracias TQTM, ah, qué mona Ay, <ríe> que Sergillo Lo siento Sergillo, me habían ah, Me habían... Bebé. Vamos a darle ya Mira, este es el bugueo, chavales, este es el bugueo que yo quería hacer Es este Y te impulsa hacia arriba, pero lo que hace es tirarme por aquí No me sale igual que el del speedrunner Eso significa que han corregido El bugueo Vale, le voy a dar la glándula Leo rápido, eso también es una, una paranoia. Land, Otro regalo, aquí I está. Flipa, imbullir sello de... Es lo que hace que cada... Aquí lo tenéis, mira. El viejo prisionero ha embullido en tu sello con el néctar genu... Genu... genuino. Es la polla de la glándula inflamada. Cuando estés cargando la determinación, ¿no? Por así decirlo, que sería como un parry nuevo que voy a tener que... Es guapísimo. Eh, claro, tenemos que cambiar el sello. Para pa cambiar con la capet, madre mía, está súper guapo. ¿Algún boss? Sí, mira, aquí está, ya está, ha entrado en el bugueito, mira. Aquí tenemos a Grisha. Grisha va a venir metiendo una embestida, ¿vale? Va a venir y solo tenemos que parar. Mira, aquí tenemos que objetivizar, parar y ahora. Ahora se cae al suelo, ya está. Es Grisha el desencadenado, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¡Ole! Es un cliché, eso es hecho un cliché. He hecho un speedrun cliché, ¿eh? Está bastante guay, nos cambiamos el sello Vamos a probar el siguiente, ¿vale? Aquí lo tenemos, esperamos su combo de movimiento 1, dos tres ahí, uno Ahí Se queda atascado, yo intento spamear la punta pala Obviamente un círculo hacia atrás ¿Sabes? ¿Sabes? Me la ha cagado, la ha cagado, la ha cagado eh, Me ha cambiado el combo, me ha cambiado el combo el bicho Vale, genial, me ha acercado demasiado Tenemos que respetar el spawn de su golpe Uno, dos, para atrás Uno, me lo comí Dos, ahí vamos Banea el maricón de José. Lo escuchado lo escucho por ahí Como me gusta el hat de... Pap madre mía, madre mía Light hat Tenemos que esperar su set de movimiento Uno, dos eh, Ahora, timing perfecto Vale, nos ha pegado un golpe, eso me ha molestado bastante Vas a sufrir, grita, vas a sufrir Una barbaridad contra Gigomón, eh Porque me vi asegurada Mierda, me ha caído un témpano de hielo Eso ha sido una putada porque la segunda fase es que caen témpanos Eso me da un poco de tracheada mental, pero bueno Vamos a intentar matarle con un, una seguición de combos muy rápida Me lo comí me lo comí, me lo comí, ha sido mi culpa, ¿eh? Va, nos vamos corriendo para evitar el respawn. Nos metemos por aquí. Nos metemos una setita. Nos vamos a poner palo de rata. ¡Hey, crack! Esperamos su seguición de combo. Uno, dos, y ahora. Vamos. Hacemos esto para seguir pegando debajo de su puta piel. Me he pasado con los golpes. Me he pasado, me ha pegado un golpe. Me he pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado. He desafiado a la, a la ley de la lógica aplastante De pegar y pegar Vale, nos comemos el, el palo de, de ratilla Uno, dos Uno, dos Y le pegamos Nos pe quedamos así pétricos. ahora Pau, pau, pau Nos queda bien poco Ey, ey, ey, ahora se pone loco Cogemos un poquito de, cha de, de, de chase. Nos venimos y Ahí estamos, ahí estamos Timing perfecto, no pierdo el nivel Oh, Le quedamos un toque Vale, vale, vale, este bicho no tiene segunda fase El pobre muere, pero se cae todo Tenemos que obtener esto rápido Y nos vamos por donde se desbloquea Por donde se bloquea. es por aquí, ¿vale? Seguimos, ahora tenéis que O sea, tenéis que, o sea, está muy muy atento ¿Vale? A lo que voy a hacer Lo que voy a hacer, si está cliqueado, o sea, bueno, lo he hecho a la primera Tampoco el juego, ya, ya me entendéis Una cosa es Dark Souls, una cosa es un juego De enrain, Rain, un Jainer Ole, ¡Qué grande, Molbit, ¡Qué grande, tío! Espero que os esté gustando también en ese aspecto Yo me lo estoy intentando currar Igual que en nota que he visto Llevo tres días viéndolo Para intentar hacerlo speedrun como él No me lo voy a hacer en 34 minutos Pero esto tiene la funcionalidad De que si me lo hago así Puede que intente batir un récord Nuevo en este juego De 30 minutos con 22 segundos Que está ahí el récord Ahora sí Bien, bien, lo hicimos. Lo hicimos, güey. Jaja, <risa> jaja, no lo, lo dije. <risa> ya está. Pues aquí estamos en el final boss, gente. Nos vamos al final boss. A tomar por culo. <risa> me parte el. Es que me parto la polla, de verdad. Me parto la polla con el juego. Como tiene esa desventaja de endurecerte, complicado, ¿eh? No quiero probar nada, lo siento. No I see you A la tercera iba la vencida Tenemos aquí a este gran, gran mamón Que vais a ver lo que tenemos que hacer para humillarlo. Vais a ver El persona... el del speedrun no se mueve A esa, Ahí es donde tenemos que ir Obviamente a recuperar eso, el corazoncito Me estoy cargando O sea, os estoy desvelando el juego con todos sus bosses súper rápido, pero sabéis que hay una dificultad Muy grande también en el mapa, yo la estoy bugueando ¿Qué hiciste el qué? No lo vi, estaba pensando en que dijiste que te viera suicidarte. Pues lo he hecho. He llegado abajo. He hecho el, el cliché del speedrun. Mala. <risa> cliché número... Está muy muy bien. ¿eh? Número 3. Número ya llevo 3 clichés hechos. Es un poco complicado. Hay que repetir lo mismo que se ve. Pero no sale la primera. Ya habéis visto. Mala me dice. ¿A cómo se ríe de que me haya partido la pierna? 100.000 veces. Hostia, lo malo es que si no he muerto me lo tengo que hacer a la primera. Bueno, nos metemos en el sueño, vamos a ver al rey helado Espero que os moleste, este final boss me mola muchísimo ¿Para qué mentiros, eh? Me mola una barbaridad, es muy, muy guay Además tiene movimientos como sub-zero Y hace cosas estrepitosas La verdad es que es un final boss bastante guapo Que tenemos que estar estáticos En muchas de sus fases es estáticos. Recordarlo. recordadlo Es la primera vez que voy a intentar matarlo Y a ver qué sale ¿Es transparente? vale. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué hora me tengo que despertar? ¿Tengo que dormir bien? Porque si es por la mañana, aunque después no podamos jugar hasta... Un determinado día O sea, día eh, hora del día, mejor dicho Perdón Como siempre Pero bueno Yo qué sé, hoy es eso, un directillo más off Y hoy me lo voy a tomar más off Y quizás el domingo pues no descanse vale, Tenemos que buscar la recuperación aquí Qué bien, hace ese golpe Vale, lo dejamos en un timing perfecto, eh Vamos a intentarlo hacer Lo siento y el directo es muy raro Con Mortal 7 también porque estoy muy concentrado En este Final Bomb me está dando muchos problemas No sé por qué, la verdad es fácil Supongo que mi concentración y no está muy, muy leve O sea, está leve, está leve Vale, ese espadazo me lo he comido yo por abusivo Por querer quitarle más vida De la que puedo quitarle por proporción de, de espadazo. Cuando erra un golpe Vale, vale, lo tenemos Va, va, va, va, vamos, vamos, vamos Me parece un West También es que no tenemos ningún objeto para consumir Y ponernos vida, sinceramente Eso también es cierto, es una putada en el juego, pero bueno No sé, para mí me parece bastante guay Poco coñazo este Final Boss, ¿no? Para qué mentiros Vale, ya se está debilitando. Ahí vamos. Ah, el último golpe no le hemos dado, qué putada, eh. Hay golpes, tío, que me como no sé que ni cómo. La verdad, pero bueno. Vale, última fase, el último golpe que nos queda Bueno, golpes, por así decirlo Vamos a ver dónde acaba <ríe> Me va a tirar la hacha en 3, 2, 1 3, 2, 1, 1, va, venir Vale, queda una y viene Ah, no, pues está allí, nos tira la hacha Vale, parrin tenemos, sí, nice Ha muerto en 3, 2, 1 bueno, muerto, ha muerto su primera fase Vale, nos vamos corriendo, obviamente corriendo oh, Crack Vamos a ver, vamos a ver si podemos rápidamente Ah, Nos bueno, va a hacer la ventisca helada Esta pesadilla de bicho Es que este, este ataque en su totalidad Me quita mucho recorrido Obviamente y ahora ya no sé qué hace Está dando vueltas con la espada por ahí Me podría haber pegado ahí la verdad Vale, ahora vale. Tenemos que hacerle parring en el segundo ¿eh? Aquí Aquí, le damos Bueno, no he dado ninguna, pero es así, es así, creo. Ya tenemos el parring otra vez Venimos aquí Vemos que tiene una, una fase putada Tiene tres golpes, o sea, cuarto, cuatro golpes No tiene más el bicho nos hemos librado bastante bien, eh. Vamos para atrás. Tiene dos ahora. Dos golpes al bicho por cada lado y ya está. Baste la ventisca de la muerte. Tenemos, eh, lo tenemos. Poco a poco. Es de quitarle poquita vida. Básicamente me metoña con el nivel tan bajo que te llevo en el juego, es obvio. Pero estamos con estamos falla, ¿eh? Después pues podemos hacerlo. Nos echamos para atrás Uno Y vemos que tiene el segundo Y ahora Ahora Vale, le caen tres espadazos Muy ajustados Pero bueno Y este espadazo también le cae Muy ajustado, Pero bueno ver <ríe> oh, qué set de movimientos tiene ahora El guarro Vale Uno Solo ha hecho uno, putada Vale Ahora Uno Y ahí va, ahí va y dos Vámonos Cabrón, cómo rula, tío A ver, este no va a hacer... No, tío, me ha dado, tío Menos mal que tenemos otra vida Porque si no... Me pica ahí, tío, me he cabreado tanto Porque me ha dado ese golpe tan falso Que no lo entiendo cómo me ha dado, la verdad Tenemos que quitarle más de media vida Con, con este filito de vida que tenemos, sí o sí Más de media vida, para asegurar la partida Vale, la aseguro bueno, wow, no la hemos asegurado para nada. ¿o? Ahora sí, pero nada. Cagada. Bueno, le hemos quitado media vida, sí. La hemos cagado brutal, tío. Hemos perdido el timing ahí en ese aspecto y puede que nos pegue un toñazo clipante o no. Tiene mucho recorrido, ese es lo único, es lo único malo del bicho. Ah, ahí va. Vale, este tiene que ser el B2, ¿no? Vale, ahí va Vamos, esta sí se puede, ¿eh? Yo creo que sí que se podrá, ¿eh? Con paciencia Vale, tiene una No, tiene dos No, me ha dado, tío Me ha dado, me ha dado, putada ah, Putada, tío Es que no me, hace, no me ha hecho lo bien Uno no tiene uno, mierda Ahí tiene que tener los dos No, joder Me está baiteando para que me confíe, tío Yo lo sé, yo lo sé el cabrón, tío Ahí van los dos ¿No? Vamos a ver ahí, va, ahí van ahí los dos, seguro Pues no, no han ido los dos Que paranoia no, madre mía, más de la ventita tenemos que respalonear. Claro, como si el juego fuese, ¿sabes? Llega a un punto del juego que es normal Que un bicho sea más difícil que otro Ni que yo fuese aquí es eh, Houdini Vale Me voy a imaginar que tengo toda la vida Y que no me importa que me dé un golpe Vale, set de movimiento de mierda No veo lo que ha hecho, a ver, ahora Ahora sí Me voy para atrás No, hay dos, qué putada, no hay dos estoques, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me trolea tanto ahora? ¿Me puedes dejar de trolear? Que quiero pegarte un par de golpes tío Ahora no me troleas ¿sabes? Vale, me hace la, la oleada de, piroma, de pirotes Buenas tardes, Manu, ¿qué pasa? Mi hermano, aquí estamos Estoy un poco concentrado, siento que tengo un toque de vida Este Final Boss es su última fase y a ver Vale, no tiene más Vamos al carajo. Puto matado. Tarsus. Cómeme la verga. Vamos a otro juego. ¿no? Un poquito Guys, ¿no? Para terminar directo. Pero voy a dejar con nuestro gran crack. Espero que estas tres horas, básicamente, os hayan gustado.